Bueno, y ahora nos tocó con nuestro amigo Guillermo. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Guillermo, queremos que nos cuentes aquí a todos los amigos del Facebook qué destaca de esta fiesta, de la fiesta de la accesibilidad. Bueno, en primer lugar que, que haya tanta, tanta gente se haya movido hoy para un día como, como este, de Gran Canaria Accesible, y que todas las asociaciones se hayan concentrado hoy aquí. Es muy importante la unión de todas las asociaciones y de todos los ciudadanos que están paseando y se acercan para aprender, para participar en esta fiesta de Gran Canaria accesible. Guillermo, si tuvieras que destacar algo, algo importante, algo que es necesario trabajar desde el minuto uno para tener una Gran Canaria que, libre de, de barreras, ¿qué destacaría? Hombre, ahora mismo lo que se está haciendo, la nueva consejería, que es lo que está haciendo con las barreras arquitectónicas, que está eliminando la... Eh, en toda la parte de la ciudad, eh, eso es una de las cosas que más se destacaría eh, y después la participación ciudadana que es lo que está lo que más preocupa a la gente, ¿no? que la gente se adapte a, a, a todo lo que se está haciendo. Exacto, me quedo con esas palabras de Guillermo, que ahora mismo lo que se ve son las barreras arquitectónicas, pero aquí hay un montón de barreras psicológicas, barreras mentales que tenemos que trabajar por ello, así que les dejo pensando ahí a ver qué puede ser cada uno de ustedes. Guillermo, muchas sí, gracias, buen día.